que creo que la voy a crear ahora es que el long tail ha muerto el long tail ha muerto porque el cliente no va a llegar a él o sea, el, es mentira que el long tail en digital sea mucho mayor que en físico en físico tú te puedes mover y encuentras las cosas en digital no te vas a mover, o sea, en la primera página de Amazon eh, cuando buscas un producto, pues a lo mejor hay 70 resultados de los cuales 50 son de pago Bienvenida, bienvenido al aula Corti y esta semana tengo conmigo a un buen amigo y uno de los mayores conocedores del panorama del e-commerce en España. Él es José Luis Ferrero, Commerce Lead Iberia en Publicis, que es una de las cuatro grandes agencias pues de las más grandes del mundo. Luego nos contará detalles porque Tela es también vicepresidente del Club de Dirigentes de e-commerce y para mí es uno de los grandes givers, una de las grandes personas que te da una mano siempre y te ayuda en el ecosistema digital gracias, entre otras cosas, a sus desayunos Commerce and Friends, donde lleva años dando visibilidad a nuevas soluciones y proveedores, a marcas y retiles, a nosotros en BrainSea y en Bruja, que nos ayuda multitud de veces y me consta que a muchísima gente más. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Corti. La verdad es que tenía, tenía muchas ganas de estar contigo y si es en el, en el podcast de Product Hackers, pues muchísimo mejor. Ana, vamos a pasar un, un buen rato. Además contigo vamos a hablar de algo que te mola mucho y que a mí cuando me lo has contado y me he ido profundizando me ha molado también muchísimo. Yo creo que es una, una tendencia under the radar todavía, pero que tiene mucho potencial, que es el retail media. Vale, lo, lo, luego entraremos, lo dejamos aquí como, como cliffhanger, porque quería empezar con tu carrera profesional, José Luis. Tú has estado muchísimos años en, en Philips, luego, luego, eh, luego pues ya te has, te has movido, pero eh, viendo tu carrera profesional te das cuenta que, que tú empezaste como un vendedor tradicional hace muchos años en tu carrera profesional y luego has ido transicionando a digital, lanzaste el e-commerce de Philips, llevaste una división entre de, mar de marketing de, de Philips. Cuéntanos un poco tu experiencia profesional y solo, sobre todo cómo ha sido esa transición a digital hasta ocupar puestos de liderazgo en esta parte digital. Bueno, la verdad es que el, el, el mercado ha cambiado muchísimo. Es, es una maravilla cómo ha evolucionado. Desde el inicio que, que empecé, mi jefe en aquel momento me, me encargó la misión de desarrollar el mercado de Castellón y Teruel y allí que me fui yo. Y, y luego hemos ido pasando muchas etapas. ¿no? Entonces, yo creo que el, el mundo de la distribución y del consumo ha evolucionado de manera bestial a lo largo que hemos cambiado nosotros como, como compradores. Entonces, yo tuve la suerte de que eh, tuve la confianza de los sucesivos directores generales, que siempre que había algo nuevo, eh, yo me presentaba voluntario. Y, y creo que es algo de lo, que, de lo de que me ha ido bien en la vida, ¿no? El, el, cuando ves un reto, dar el paso para adelante. Hay mucha gente que da el paso para atrás. Eh, y luego otros que yo creo que tú, tam, tú absolutamente también eres el mismo perfil, ¿no? Creo que cuando das el paso para adelante no hay un no hay mal paso. Hay que probar cosas y testar. Y luego hay que prepararse, ¿no? Entonces yo cuando empecé a meterme en el mundo de, del e-commerce, pues lo primero que hice fue formarme, rodearme de gente joven que era más digital que yo, aprender de ellos. Y yo aportaba el conocimiento de negocio y la gente joven en aquel momento, pues, aportaba conocimiento digital. Y poco a poco, pues, hemos ido creando, yo creo... Un ecosistema muy maduro en España, donde hay eh, grandes profesionales y se va sumando cada año nueva, nuevas jornadas, ¿no? Que es lo que nos hace falta a las empresas, a todas, ya seas marca, agencia o retailer. Eh, ¿Y, y ¿qué? cuáles han sido tus grandes aprendizajes en esta, en esta transición? ¿Tú, ¿Tú te has llevado alguna, tres, cuatro cosas que puedes decir, oye, pues mira, en el camino en la digitalización yo he aprendido o me he dado cuenta que esto es importante? Claro, bueno, yo, yo te diría que para mí lo primero es acertar con la estrategia. O sea, eh, puede ser muy bueno ejecutando, pero si la estrategia es mala, a corto no, pero a medio plazo, te la pegas. Y luego también yo creo que hay que ser muy humilde, porque yo muchas veces pensando que tenía una visión mm, certera del mercado, mm, el mercado me ha demostrado que no tenía ni idea. Y lo que yo pensaba que, que era realmente la jugada adecuada y el producto adecuado, el momento adecuado, no se vendía. Y el que veía que luego era un producto que yo pensaba que no era su momento, de repente ha, ha, ha, ha triunfado absolutamente como la Coca-Cola. Yo diría trabajar mucho la parte de la estrategia, rodearte de gente que te ayude en la ejecución y que, y que sepa más que tú de, de esa parte... Y en tercer lugar, pues ser humilde porque el mercado te demuestra que lo que piensas a veces no es lo que va a suceder. Qué, qué buenos learnings ¿eh? y qué poco aplicamos, sobre todo eso de la estrategia, sí. yo creo que... Sí. Te lanzas directo y no, hay que, antes, a mí me gusta mucho decir que antes que sacar la cartera hay que dedicar un poquito de tiempo y de tu cabeza. Eso es. Oye, has dicho una cosa muy interesante, bueno, que es la, la parte de rodearte de pues, gente más joven, a lo mejor sin tanta experiencia, pero, pero a lo mejor pues, técnicamente mejores en áreas eh, digitales. Sí. Entiendo que aquí tu rol es casi de coach, de mentor. Es decir, ¿cómo enfocas esta gestión de equipo donde claro, el conocimiento que cada uno tiene es muy distinto del otro? no? Porque tú sabes mucho de negocio, seguramente ellos no, y habrá conversaciones que, que, que, que hay eh, un punto medio y al revés, ¿no? Te contarán muchas cosas de digital que tú a sí. veces... Eh, ¿cómo enfocas esta relación con, la, con tu equipo? Sí, pues mira, eh, te contesto en dos partes la primera es en aquel momento adecuado donde yo era el que más sabía de negocio me hacían falta que, gente que aportara digital luego en, en distintos proyectos en los que luego he trabajado pues a veces a, me ha sucedido al revés ¿no? que yo aportaba lo de digital y necesitaba gente que tuviera el insight de ese, de ese determinado sector del sector pharma o del sector que corresponda entonces, eh, aquí es, es importante combinar, yo creo, los dos perfiles, no edades diferentes y experiencias en negocio y en digital diferentes para hacer ya un equipo súper sólido que haga realmente la buena estrategia y que luego pueda vadear todos los obstáculos que, que vienen. Respecto al desarrollo de equipo, que es algo que me encanta, eh, intento aplicar una, una metodología eh, que, que creo que es muy certera, que lo que dice básicamente es que cuando... Tú te incorporas a una empresa, es básicamente por una razón, y cuando sales de una empresa es por otra. Entonces, intento trabajar las dos con, con mi equipo. ¿Por qué te incorporas habitualmente a una compañía? Pues te sueles incorporar porque a la gente que está dentro le apetece trabajar contigo. Es una persona abierta, que trabaja en equipo, eh, dinámica, y, y presentas una, una cultura de trabajo que a la gente a que ha hecho la selección y a tu futuro manager dice, pues me apetece trabajar con Corti. O me apetece trabajar con José Luis o con la persona que, que, que sea. ¿no? Entonces, esa primera eh, entrada como un paracaidista dentro del campo de batalla en el que juega la empresa, pues es muy importante. ¿no? Pero, sin embargo, la, esa es la razón por la que entras, el que, el que haya fit realmente con, con el equipo. ¿Por qué razón la gente no sal, sale de las compañías? Y eso es lo que me gusta trabajar para que, evitar que la gente salga. Pues habitualmente la gente sale porque, uno, no entiende el negocio de los clientes y, dos, no soluciona los problemas de los clientes. Entonces, yo trabajo mucho en esa parte, en, con mi equipo, que realmente aseguramos que entienda el negocio del cliente y luego aseguramos que sea capaz de solucionar los problemas del cliente. A veces hay que cambiar a la gente de, de equipo, de sector o de, o de función pero es importante hacer eso para que luego no se produzca la descontratación. Entonces, para mí, o sea, eso es oro puro. Conocer y entender tu negocio o el negocio del cliente si trabajas con un cliente y luego ser capaz de solucionar problemas. Si sabes hacer esas dos cosas, te va a ir bien seguro, porque la primera parte de trabajar en equipo ya la has cubierto en, eh, antes en el proceso de selección. Oye, qué bueno, eh, y, y lo has dicho me parece súper obvio y, y yo no lo trabajo así, o sea, que me llevo eso porque, claro, cuando, cuando no eres capaz de solucionar ni de entender ni de solucionar los problemas del cliente, al final o, o, o te echan o te vas por frustrado, o sea, cualquier, no, claro, no existe, eh, por, por mucho que caigas fenomenal a tu manager, que te tomes cervezas con todo el equipo y lo que tú quieras, o sea, lo otro, el, el valor se, se presupone, luego hay que saber atacar la colina. Justo, justo. Nada, eh, vu vuelvo a Publicis porque te tenía aquí, te tenía que preguntar cosas que sé que eres bueno porque así aprendo, ¿ves? Siempre se aprende algo en el podcast y más contigo. Me, me vuelvo a Publicis, claro, sois una de las cuatro Big Four eh, de agencias del mundo, sois, bueno, yo he mirado datos vuestros y lo típico que las cifras ya asustan, cuéntanos un poco, ¿cómo de grandes sois en todo el mundo? En, en, en, en, en, lo que puedas contar en España, de número en plazo, lo que tú quieras para poner un poco de dimensión y qué tipo de cosas hacéis, ¿cuál es vuestro enfoque? Bueno, pues eh, Publicis Group para mí ha sido un regalazo porque eh, es una empresa que conocía y que seguía sobre todo muchas de las brands que están dentro de, de la organización como Zenit que, o Spark o Starcom, Leo Barnett, eh, la propia Publicis, Wishy Week y Satchi Satchi. O sea, hay un montón de marcas que son emblemáticas del sector de medios y creatividad que, que en un momento dado querían reforzar todo el área de e-commerce y, y, y fue muy fácil, ¿no? O sea, yo que soy una persona de cambiar poco, pues eh, me, me subí al proyecto porque es un proyecto global, eh, muy interesante y la verdad se está empezando a dar muy buenos frutos. En el mundo, por grandes números en, en la web, pues somos en torno a 90.000 historias de talento que trabajamos en todos los sectores, en todos los países y... Y el número, yo creo que depende del año o número 2 o número 3 en cuanto a grandes eh, grupos de, de comunicación. Aquí en la península ibérica tenemos oficina en, en, en Lisboa, en Barcelona y la central en, en Madrid y una empresa participada en, en Valencia. El, a mí lo que me llama la atención es que eh, el, tanto el comité de dirección como nuestra CEO Marta Ruiz Cuevas eh, son unas personas... Eh, súper focalizadas en, en soportar y apoyar el negocio de los clientes y, y la verdad es que hay un ambiente de trabajo maravilloso y lo, lo, que, lo que estoy viendo es que aportamos mucho valor y yo una pequeña una, una pequeña parte también de este Lego enorme eh, ayudando a los clientes a vender más en e-commerce, en omnicanalidad marketplaces y luego estamos ahora mismo trabajando muchísimo en el proyecto de retail media que es algo que nos viene de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, y que, y que en 2023, 2022 es, son los primeros pasos, y 2023, pues creemos que ya va a tener ese, ese crecimiento es, exponencial. Entonces, en definitiva, eh, Publicis Group es una gran empresa eh, llena de gente con mucho talento, y yo me he sumado desde hace un año a aportar mi granito de, de arena. Mola. Oye, antes de meternos en, en retail media, eh, Simplemente, ¿tú, ¿tú entras a crear la división de e-commerce? De e Porque esto entiendo que antes en Publicis no existía una división. ¿no? ¿Se, Había, hacían trabajos o, se hacían trabajos de su Se hacían determinadas funciones. O sea, en, en la empresa llevamos muchísimo tiempo haciendo haciendo Amazon Advertising, haciendo eh, algunos pinitos en, en, en SEO en, en, otras, en otras áreas orientadas a, a e-commerce también, eh, algo de programación pero no había una, una coordinación y un end-to-end y un -end que, que integrara todas las soluciones del grupo en una única. Esto lo llamamos internamente Power of One, donde eh, lo que decimos es agrupamos todo el power que tienen las diferentes eh, organizaciones y equipos del, del grupo eh, en el proyecto concreto y único de cada cliente cuando lo necesita. Es que eso, bueno, eso da para otro podcast, lo dejamos para otro podcast porque coordinar tantas marcas y tantas historias es complicado. Retail Media. Yo estuve en un evento con, con vosotros que salí flipado. Grabé un TikTok y todo sobre, sobre el verdad, Retail muy Media. Muy bueno. Bueno, es que eh, el titular del país que nos compartió un compañero fue, fue bestial también. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué es el retail media? Para, para la gente que no esté escuchando, lo escucha, ya sabes, mucha gente del mundo e-commerce, pero también gente del sector digital, que el e-commerce e le, le queda un poco más ajeno. Explícanos para todos los públicos. Vale, bueno, pues el, el retail media es el mayor regalo de Navidad para un retailer. Es, en el caso de Walmart, ha sido el último año, la última cifra, 2,1 billón americanos en millones de dólares. O sea, 2,1 billón ha sido los ingresos por campañas de retail media. ...para Walmart directamente. Entonces, eh, lo que en, en castellano antiguo, lo que es eh, retail media es la capacidad que ofrece a las marcas vendedoras un retailer, un e-commerce... ...que puede ser un marketplace o una tienda multimarca, de hacer campañas de advertising, de medios, de publicidad, dentro del propio site. O sea, es el trade marketing tradicional, las cabeceras de góndola que llevamos viendo... Eh, iba a decir millones de años pero no decenas de años en el supermercado tradicional donde nos promocionan una determinada marca de leche o de conservas o de lo que sea, llevado al mundo online. De tal manera que el consumidor que está dentro de la tienda buscando una determinada categoría, las marcas tienen la posibilidad de impactarse en ese preciso momento de compra. Dentro del site, dentro del retailer. Y, y esto para el retailer es una oportunidad bestial porque le permite monetizar sus espacios de una manera que es la que las marcas ahora mismo requieren. Porque las marcas ya no quieren comprar presencia a peso de banner. Lo que quieren es saber luego qué está sucediendo con esa publicidad. Entonces, gracias a la tecnología, los retailers pueden ceder en modo self-service a las marcas o a las agencias, eh, la posibilidad de lanzar campañas, la posibilidad de hacer pujas y la posibilidad, sobre todo, de tener ese feedback después de cuál es el comportamiento del consumidor y cómo ha cambiado. Entonces, el, el consumidor navega dentro del supermercado de referencia, dentro de Amazon o dentro de cualquier site y lo que se encuentra ahí es que, además del resultado orgánico, Empiezan a haber marcas que atacan a la competencia, marcas que se defienden y protegen su cortijo, entre comillas, y luego innovaciones que, si no, no tendrían la posibilidad de ser presentadas al usuario final. Y todo esto de una manera muy sencilla, muy transparente, tanto en resultados como en coste, que hace que realmente ahora mismo... Lo inventó lo inventó Amazon, pero luego le ha seguido Walmart y muchísimos más. Aquí en España, pues PC Componentes, el mismo Carrefour, Día al Campo, Primor. Hay muchísimos casos en muchos sectores de empresas que ya están y muchas más que van a estar en el próximo futuro. Súper interesante esto. Eh, lo que has dicho tú, al final, eh, esto casi todo el mundo lo hemos visto seguro en Amazon y hemos sido conscientes de ello, porque en Amazon cuando navegas y buscas cualquier cosa, ves publicidad de productos y se notan porque están destacados, incluso a veces aparecen un poquito después, que dices, venga, ya, ya más colado la, la, la publicidad. Ya. Sí, además, yo, la última la vez que, que digo, voy a contar, eh, en una página de detalle de producto, o sea, ya cuando estás realmente considerando comprar un producto, eh, conté 47 impactos publicitarios. 47.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 Eh, cuando buscas un producto, pues a lo mejor hay 70 resultados, de los cuales 50 son de pago. Cannot be. Entonces, el retail media lo que hace es devolver el poder a las marcas de ser relevantes para el consumidor. Y, y permitirme la, la radicalidad de que el long tail ha muerto, pero en muchas decisiones de compras el long tail ha muerto, porque el consumidor se queda en la primera página y en la primera página tiene los cuatro resultados orgánicos, que son los más vendidos, y los 8 o 10 de pago. Pero un nuevo producto que realmente es long tail, que es de nicho, que acaba de lanzarse, o el consumidor lo busca o no lo encuentras. Es imposible. Qué bueno. Eh, yo, yo creo que le has puesto título al episodio y todo. Solo te quiero decir. El no la ¿Ah, ha sí? muerto. Me parece bueno. tan potente. Bueno, la leche. De, de aquí salen muchas cosas, José Luis. Bueno, eh, eh, habrá que gestionar los haters luego. Pero, pero mola mucho. Pero, pero, pero tiene mucha esencia porque es verdad. Que a día de hoy, por ejemplo, en Amazon acabas comprando lo, lo que Amazon te dice que compres. Que si claro. el Amazon Choice, que si la publicidad, no sé que es muy complicado no, no comprar lo que te propone Amazon. Sí, sí, sí, absolutamente. Y te voy a dar otro, otro potencial titular que, que lo, estoy, lo estoy escribiendo y desarrollando, o sea que en, en algún momento dado publicaré algún ebook o, o algo así, que es el concepto de la guerra silenciosa. El, el concepto de la guerra silenciosa que hay ahora, ahora mismo entre... entre digital y no digital y retail y marca entonces, ahora mismo en el mercado nos encontramos marcas tradicionales, marcas establecidas como una Coca-Cola, por ejemplo y Coca-Cola Light que es la mía, que aprovecho para darle publicidad porque cada vez me cuesta más encontrarla y me niego, o sea, si no me dan Coca-Cola Light, no pido Coca-Cola, no quiero cero, quiero Light, o si no me pasa el agua con gas, entonces Coca-Cola Light es, es una marca tradicional que está en muchos puntos de venta y, y luego, ¿qué tenemos? Las marcas digitales. Pues un Colvin, por ejemplo, que es una marca que no conocíamos hace cinco años y que ahora forma parte del, del día a día de las personas que quieren regalar flores, plantas o hacer un detalle diferente, ¿no? Y es una marca que solamente está en digital. Coca-Cola solo está en físico, eh, Colvin solamente está en digital y las dos son marcas. Y luego tenemos la parte de las marcas digitales, ¿no? Entonces, eh, un Mercadona con su marca hacendado pues tienes un marca y ahí hay una guerra silenciosa con las marcas, que cada vez es menos silenciosa. Y Amazon también. Amazon tiene sus Amazon Brands, que el, había un listado de más de 160 marcas. Entonces, estamos ahora mismo en, en un ecosistema donde tenemos las marcas establecidas con las marcas digitales, las marcas de distribuidor tradicionales, en la hacienda de turno, y las marcas de distribuidor digitales. Todas compitiendo entre ellas. Y todas intentando estar cerca del consumidor. Y no va a haber sitio para todos. No va a haber sitio. Al final, puedes ser distribuidor con tu marca propia para capturar más margen y tener más poder y tener más relación con el consumidor, pero las marcas empiezan a tener también su estrategia de venta directa. Como empecé yo en Philips hace bueno. 15 años con mi tienda de marca directa que me permitía lanzar el producto que a lo mejor la distribución no apoyaba, y, y ahora mismo, pues, fíjate, tenemos un ecosistema perfecto de transformación. Eh, marcas con un legacy de relaciones y de estrategia de distribución muy potente, marcas nuevas como Colvin, que no tienen un legacy de relación con distribución y que hacen direct to consumer directo, y las marcas de distribución. ¡Qué bueno! La guerra silenciosa. Es, es que es, es un panorama muy complicado lo que has dicho tú. Además entiendo que gran parte de la gracia de hacer estas inversiones, por ejemplo, en retail media es que ya mucho consumidor empieza a buscar ahí. No, es decir, antes decíamos, el usuario busca en Google, es que ahora empieza a buscar el usuario en Amazon o, o, o en PC Componentes. Bueno, o, o, a, o, absolutamente. De hecho, de, hecho el, eh, de hecho, Google se ha metido también con su solución de, de retail media, que le llama Google Retail y que está haciendo muchas cosas. Eh, el otro día, fíjate, me, me pasó con, con mi hijo que, que eh, quería... Estamos viendo que comprarle un ordenador, y, y yo le dije: Nos acercamos en un momento al corte inglés y vemos todo lo que tienen y que nos expliquen que es un ordenador de, de gamer. Y, y mi hijo hizo: No, no, al corte inglés no, vamos a PC Componentes, que es especialista. Y hemos acabado comprando el ordenador en PC Componentes, un maquinón. Eh, pero, pero es eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo el, vas a la marca? ¿Vas a ver un HP Omen? O vas al retailer a ver qué tiene, o te vas al especialista y, y compras porque es el especialista lo que te recomienda. Y, el, y la diferencia de, de edad, ¿no? Yo le digo a mi hijo, vamos al corte inglés, y me dice, pues, olvídate de mí, vete tú si quieres, yo no, yo no me voy. No, no, es, es un ecosistema de, de cambio, porque mi hijo tiene 15. Y dentro de 15 tendrá 30 y será el, serán los de mayor poder adquisitivo. Y yo ya estaré saliendo de la del, del ecosistema de compradores. ¿Y cómo va cómo vamos a cambiar cómo va a evolucionar todo? O sea, la transformación de cuando me preguntabas en mis inicios de, de ver la distribución física, los vendedores de televisión, audio-vídeo, de Philips, de los pequeños pueblos, a lo que hay ahora y a lo que va a haber dentro de 10 años. Es que no se va a aparecer en nada. Hablando de todo esto, si tú ahora tuvieras que lanzar el e-commerce eh, pues e de Philips, como hiciste en su día, pero a día de hoy, claro, es que creo que to todo esto que estamos hablando también un cambia un poco las reglas del juego, ¿no? Porque ahora yo puedo lanzar iniciativas más no directo-consumero, más cercanas, pero sin tener un e-commerce propio, entiendo, con, con, con esto que estamos hablando. Claro, claro. O sea, y yo, si, la si empezara de cero, o sea, si ahora mismo lanzara el e-commerce e directo de una, de una marca. Eh, yo trabajaría muchísimo la parte social, pero muy enfocada, no tema influencer, sino los contenidos generados por el usuario, pero, lo, pero por el usuario medio. Por ti, por mí, por mi hijo, por, por cualquier persona. O sea, y, y luego una solución muy, muy, muy sencillita con, con herramientas que empezando de cero, perdiendo el legacy, perdiendo el histórico, porque es mucho más es mucho más lean al final empezar de cero y luego ir evolucionando y creciendo. Y, y muy social y muy fácil. Eh, Yendo a los retail media, os he hablado antes y a mí me parece muy potente. ¿Cualquier marca puede a día de hoy eh, hacer uso de retail media? Cualquier marca que es. O sea, lo, la diferencia que tiene con, con el marketing tradicional en, en Google o en, o en Meta está en que para lanzar una campaña tienes que haber sido invitado a ser un vendedor. O sea, únicamente los vendedores son los que pueden utilizar la herramienta de Retail Media. Entonces, en el caso de PC Componentes, por ejemplo, eh, los vendedores de PC Componentes pueden acceder a la herramienta y, y lanzar pujas o lanzar campañas de, de banners. Lo mismo sucede en el caso de, de un Primor, que en este caso utiliza la tecnología de Criteo, en el caso anterior de PC Componentes se utiliza la tecnología de Citrusad. Hay, hay varias tecnologías que, que están presentes en diferentes retailers y que al final hacen que, aunque lanzar una campaña de Retail Media potencialmente lo puede hacer cualquiera, pues al final tiene pequeñas especificidades que requieren conocer varias tecnologías. Y a, a, dentro de un año yo creo que el, la red que hay ahora mismo de, de Retail Media se habrá duplicado. Y luego, por ejemplo, eh, Carrefour. Carrefour tiene tres o cuatro posibilidades y proveedores de tecnología dentro para lanzar campañas. Y de nuevo lo mismo, tienes que ser vendedor dentro de, o sea, una marca eh, presente dentro de Carrefour para que salga la campaña. Y, y esto es esto es súper complejo y súper potente a la vez, porque imagínate que si quieres lanzar una campaña de una determinada marca de leche se tiene que enseñar solamente a los usuarios que estén logados en Carrefour.es y que estén en un código postal donde el almacén de Carrefour de esa zona eh, tiene el stock para enviártelo. Qué bueno, claro. Entonces, está cerrando completamente el círculo. Porque eh, el, el otro día, con, con viendo un ejemplo de Estados Unidos que habían identificado nuestra, nuestra herramienta de inteligencia competitiva, Profitero, había identificado que en, en el último, eh, ¿cómo se llama el, el, el anuncio este que vale más que el de Super En el, el último anuncio de la Super Bowl eh, había habido una campaña de Pringles muy potente. ¿Qué había pasado? Pues que los consumidores luego se habían ido a Target, a Amazon, a no sé dónde, a comprar eh, Pringles pero en ese momento había una campaña de retail media de Frito Lays. Entonces, veías todo el journey donde eh, al consumidor le impactas y generas la demanda en televisión, viendo la Super Bowl, pero cuando el consumidor va a comprar, cuando ya has generado realmente la necesidad de comprarlo en ese momento, estaba Frito Lays con eh, francotiradores matando a cada uno. Porque la gran potencia del retail media es que puedes decidir contra qué, y ahora utilizo terminología Amazon, contra qué ASIN o contra qué página de detalle de producto o categoría estás atacando. Entonces, al final es la estrategia de spray and pray o la estrategia de francotirador. Idealmente tienes que tener las dos, pero hay que elegir las batallas, dependiendo si quieres notoriedad o quieres resultados a corto plazo e impacto. Y, y luego también en el, en el tema del retail media, lo, para mí la, la gran potencia está en que las marcas, las marcas necesitan tener eh, retorno. Y, y tradicionalmente ha habido dos grandes presupuestos, el de awareness, que te hace la campaña de tele, y el de performance o comercial o trade marketing, que se encarga de impactar al consumidor cuando está tomando la decisión de compra. La ventaja del awareness es que podíamos medir muchas cosas y el otro pues era ya más... Zona, zona con un poquito más de niebla. Ahora se juntan y las una tendencia que, que vemos que va a suceder en el mercado es que los presupuestos comerciales y de marketing se van a ir, si no integrando, sí si coordinando mucho más y teniendo visibilidad entre ambos. Entonces, si quieres realmente eh, trabajar todo el funnel, tienes que trabajar los dos mundos. El anteriormente exclusivo mundo comercial y el anteriormente exclusivo mundo de marketing. Me estoy imaginando la conversación entre el director comercial de, de Pringles y el director de marketing diciendo, ¿para qué haces la campaña en televisión, en la Super Bowl, si luego nos han atacado en Walmart y en Amazon y hemos hecho el ridículo más, más absoluto? Pero, Claro, o sea, es que, que tienes que estar más coordinado que nunca, ¿no? Al final tienes que entender muy bien esos journeys del cliente y, y estar en todos los sitios por donde vaya a pasar porque si no te, van, te los van a robar por el camino. Me gusta mucho ese ejemplo, la verdad. Venga, pues eh, te quería preguntar también, eh, ¿qué, ¿qué tipos de...? Porque claro, nos has contado algún ejemplo, es decir, yo estoy viendo una ficha de producto, me puedes eh, impactar. Eh, entiendo que puedo estar haber hecho, por ejemplo, lo veíamos, ¿no? En el evento que organizaste con DuFinder, Algo a lo que va a pasar o está pasando es que yo hago una búsqueda en un e-commerce y en el propio buscador me puedes impactar. Sí. Bueno, este punto es, es buenísimo porque se me, efectivamente se me, se me había olvidado comentar, ¿no? O sea, estamos en un momento tan incipiente que, que yo no tengo claro cuál va a ser la tecnología o la solución que, que, va, que va a acabar triunfando, ¿no? Entonces, tenemos un líder claro en el mercado que es Criteo, que es la tecnología que ahora mismo utiliza... Eh, bueno, tenemos un líder claro del mercado, que es Amazon Advertising, pero que es monomarca y monodistribuidor, pero es el que mayor volumen de inversión tiene. En Estados Unidos, que es mucho más maduro, está en torno al 75% de, de la inversión. Y la inversión de retail media en Estados Unidos ya es un 16% del total de inversión en digital. Entonces, de ese 16%, el 75% es Amazon. Y el otro 25% son otros players, Aquí en, aquí en Europa y en España concretamente, pues el, el líder después de Amazon pues es Criteo, que es la tecnología que está implantada en grandes retailers como un Carrefour, por ejemplo, o como un Primor y muchos más. Y, y luego vienen otras que también trabajan en esa parte, ¿no? en, en la parte de modificar y adaptar la, el contenido en función de las búsquedas del usuario. Pero surgen, yo creo que hay dos alternativas muy potentes. Una es la de DoFinder DoFinder o Enfacy o cualquier otro buscador eh, que utilice un e-commerce, donde efectivamente con reglas de negocio podemos impactar en los resultados orgánicos. Entonces, creo que DoFinder ahí puede decir mucho en el futuro. Y, y también, por ende, puede acabar terminando en la plataforma puede acabar terminando en un shop, en un Magento, en un Shopify, que Shopify también está creando las audiencias. Todavía no me he podido meter mucho, pero creo que también va por esa línea. Y, y luego también hay, hay empresas que, que potencialmente pueden hacer mucho, como por ejemplo FanPlayer. FanPlayer es una herramienta de marketing automation italiana, pero con presencia en, en todo el mundo. Que, que también permite hacer eh, una especie de, de soluciones de retail media, que además, como va tan enganchada con la parte de cerro de la plataforma, creo que va a haber muchos e-commerce que la van a utilizar. Entonces, ahora mismo tenemos claro el que es algo que aporta valor a la marca, al consumidor, porque si no las innovaciones no llegarían a él, y al retailer. Y lo que no tenemos claro es ¿cómo? Eh, cuáles serán las tecnologías que lo facilitarán mejor a, a futuro. Desde Publicis Group trabajamos con todas. Ahora sí que quería comentar que, el, si me permites, pues que en, en el eShow show eh, habrá una, un espacio específico de retail media, le hemos llamado el Retail Media Show, donde Publicis Commerce and Friends estaremos allí, tanto Criteo como Citrusad como Relevancy, y, y más eh, marcas que estarán con nosotros. Aparte de, aparte de eso, eh, se ha creado un grupo, un grupo de trabajo muy interesante gracias a Programmatic Spain, donde hay varios comités que estamos trabajando en, en toda la parte de retail media. Y luego, de la mano de la IAB, pues también va a haber comisiones y va a haber... Yo creo que el, el ecosistema se está preparando desde los cimientos para crear un modelo de negocio sólido que, que satisfaga las necesidades del mercado. Qué bueno. Eh, quería preguntarte también por oportunidades y, y te cuento el contexto. Ya lo hemos hablado alguna vez. Yo me acuerdo hace cinco o seis años que nosotros teníamos un cliente en Brainsins que ya tenemos alguna cosa que se aparecía a retail media, pero que particularmente en un supermercado nos pidió prácticamente hacer todo esto y no lo supimos ver. Yo estoy Ojo. seguro... Bueno, o sea, decíamos, esto es interesante, pero teníamos tanta mierda de, de nuestras cosas que... Pero, también, Claro, estoy seguro que hay oportunidades chulas, que tú estás viendo, es decir, a nivel de alguien que esté buscando ideas para desarrollar, ¿qué oportunidades ves tú en el espacio de retail media? Eh, eh, alineadas con lo que tú decías ahora y que no sabes exactamente cuáles son las tecnologías que van a funcionar, pero ¿qué espacios hay vacíos para que alguien se pueda meter a hacer algo? Vale, yo, yo te diría que el, el principal espacio vacío, eh, que yo creo que lo van a cubrir las tecnologías... Pues es hacer una, una solución cross-retail, eh, que, que Dufiner también lo estaba pensando y fan Player. Imagínate que tengas la posibilidad de activar campañas, o sea, que tengas un centro de mando mundial y dices, lanzo campaña, quiero lanzar campaña Mundo Adidas, Mundo Deporte para ese producto y quiero, quiero que eh, me da igual en qué país estés... Me da igual en qué retailer estés, pero quiero que se anuncie que sale el nuevo eh, Galaxy Fold o en la nueva zapatilla Nike, Adidas o la novedad. Boom. El que sea capaz de ofrecer espacio en el retailer en esa dirección, creo que tiene un futuro prometedor. Pues ya sabéis, hay que hacer, hacer caso a José Luis. Yéndonos a futuro, ¿cómo ves tú el... El mundo de retail media, y quizás su influencia en e-commerce y retail aquí a cinco años. ¿Cómo crees que va a cambiar todo? Bueno, yo creo que de aquí a cinco años, y, y me equivocaré seguro, pero mi visión ahora mismo, en la inversión en digital, el 30% de la inversión va a ser retail media en España. 30%. O sea, de cada 100 euros que se inviertan en digital, y ahí metemos tanto social como search, el 30% va a ir a acciones muy concretas de retail media. De, de esos 30, de ese 30%, el 15% será Amazon y el otro 15% será el resto de retailers, donde el corte inglés habrá dado el paso de liderar esa parte y donde habrá muchos, muchos más players que estarán siendo potentes en, en, esa, en ese sentido. Y luego creo que gran parte de los anunciantes de retail media, gran parte... Van a ser marcas nativas digitales que ahora mismo son incipientes o no se han creado todavía. Porque para una marca nativa digital que comienza es tan fácil eh, crear su cuenta de explotación desde cero y tener ya claro lo que vas a invertir en llegar a tu cliente sin tener el legacy y el impuesto revolucionario de invertir en otros conceptos que en el pasado servían pero a futuro no sirven. Que va a hacer que todas las marcas que tienen ese legacy que no han sabido cortar, eh, lo pasen muy mal. Entonces, yo creo que va a haber eh, muchas empresas que se van a quedar por el camino, muchas empresas e ideas de negocio que van a crecer, que van a ser puras digitales y que se van a apoyar en soluciones con un coste-beneficio muy trazable y muy claro, como son el retail media. De tal manera que el retail media será el 30% de la inversión publicitaria. Esto lo dice José Luis Ferrero, no un, no un profesional de compañía. Esto es la opinión absolutamente personal y seguro que me equivoco. Y no, bueno, pero es no es nada pa... Es como en los. Eh, esto no es una. ¿cómo es? Esto no es una recomendación de inversión ni es una. Un disclaimer así de grande está claro, que, que deja claro que, que tú tienes una apuesta fuerte por esto, que lo, que lo ves eh, claro. Que esto que has dicho, eh, ¿dónde van a quedar entonces los e-commerce de distribución? Es decir, los e-commerce que no tienen marca y que no hayan transicionado a un marketplace, que casi todos los grandes están. Entonces, esos son un poquito más pequeños, ver, que un, se han un, quedado un, vendiendo. Un e-commerce multimarca, cuando dices un e-commerce que no tiene marca, quiere decir que no tenga su marca propia, ¿no? Eso es, pues, un e-commerce bueno, y... multimarca. Un e-commerce multimarca es maravilloso. El retail media le va a permitir ganar más dinero casi que por el margen comercial. Porque va a permitir... O sea, cuando un e-commerce multimarca que no logra más aportaciones de las marcas... Ese, ese punto es importante que se me había olvidado eh, comentar. Hay muchas marcas que no quieren dar más dinero al canal de distribución porque ven que les van a bajar el precio. Y cuando el canal de distribución baja el precio, hace que sea menos interesante para otros vender y no quieren... Pero sin embargo, las marcas sí que están dispuestas a invertir en que se venda más y que el consumidor de ese multimarca vea como primera opción tu propia marca. Entonces, en los multimarca, especialmente en los que son agresivos en pricing, como un Amazon, las marcas ya no invierten en simplemente darle margen para que baje el precio, porque no les aporta valor pero sí que están dispuestas a invertir en tener más visibilidad y en poder llegar al consumidor de ese retailer. Entonces, un retailer multimarca, aunque sea pequeño, le interesa mucho meterse en, en una herramienta de retail media para que las marcas que quieran potenciar la venta en ese retailer perdón, tengan la posibilidad de invertir y de ser presentados. Porque cuando pidan una aportación extra por volumen, le van a decir que no, pero cuando pidan una aportación extra para tener un impacto a 100.000 visitantes y ser el producto destacado en la categoría durante todo el mes, la marca probablemente le diga que sí. Aquí es donde seguramente entonces entre a tener mucho sentido a futuro lo que decías, ¿no? Tener agregadores, porque porque claro, si eres un e-commerce con 50.000 visitas, por mucho que tal, pues seguramente una marca ni te va a hacer, o sea, no, no va a estar en su, en su radar, ¿no? Exacto. Uy, y una, un agregador y la oportunidad que habíamos antes de, o bien por la vía del marketing automation con fan player, o bien por la vía del buscador con Do Finder, o bien por cualquier otra vía que ahora mismo no nos planteamos, como la tecnología de Shopify o PrestaShop, si eres capaz de aglutinar todo, hacer una, una única herramienta de tener las audiencias organizadas, te va a ir bien. O sea, es así, al final crear, miras, es crear el, el, el social publi de los microinfluencers, pero del retail media. En social public tú puedes elegir, que es una herramienta que yo he utilizado y me encanta, tú puedes elegir eh, zona geográfica, eh, estilo, tono de voz y microinfluences y puedes hacer cherry picking y decir, este me gusta, este también, este también. Y, y eso para retail media, coger especialistas de mundo deporte, eh, más allá del de Carlos de turno, pues una atmósfera sport, un sprinter, un décimas, un que son retailers multimarca potentes y lanzar a la vez mensajes similares o diferentes del nuevo lanzamiento de Adidas, pues puede ser maravilloso. Qué bueno, pues bueno, aquí hay acá, aquí hay alguien que, que si lo hace se va a forrar. Eh, José Luis, ya para acabar, eh, siempre entramos un poquito en una parte un poquito más personal. Quiero preguntarte, ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir acometiendo los retos profesionales? Claro, porque hablamos antes, ¿no? Has, has pegado un, un cambio brutal, lanzaste el e-commerce de Phyllis, ya has empezado a llevar mucha gente, ahora en Publicist tienes un puesto de mucha responsabilidad y donde gestionas proyectos muy grandes. ¿Cómo has evolucionado tú a nivel personal? Bueno, yo creo que eh, para mí lo que me ha permitido más evolucionar, yo creo, ha sido la humildad, ¿no? Saber que siempre, que independientemente del cargo y de la gente que tengas a, a tu cargo, del proyecto o de la marca que tengas detrás, siempre está primero la, la persona, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, en, eh, si eres capaz de, de tener claro que estamos aquí para trabajar, conseguir objetivos, pero sobre todo pasarlo bien y aprender y ayudar pues yo creo que te, te va a ir bien y ha sido lo que he intentado aplicar. Me he tenido que formar mucho. Eh, de, cuando gente dice, joder, es que el máster... Pues yo me he tenido que estudiar tres y, y, no, y, y no descarto que me toque estudiar un cuarto para seguir reciclándome. ¿no? Primero, primero estudié marketing. Cuando, en aquel, cuando estudié la carrera soy licenciado en, en económicas y empresariales. Pues el marketing era una asignatura de un año y lo nuevo era el marketing y había que formarse. Luego, luego estudié en el IES un programa de, de dirección de un PDD y ahí había que aprender más cosas y había que, que coger nuevas capabilities. Y luego, por último, digital, cuando había que aprender esto, esto de digital y, y es lo que tocaba. Entonces, hay que seguir aprendiendo con humildad y despacito y con buena letra. Eso, eso siempre, vienen muchos cambios además. Y ya para acabar, ¿qué, qué, ¿qué hábitos sigues en tu día a día? ¿Hay algún tipo de hábito que te ayude un poco a, a enfrentar los días y, y el estrés? Bueno, pues eh, para mí es importante madrugar. Es un hábito que a mí, a mí yo, soy, yo soy pájaro de mañana, ¿no? O sea, yo muchos días... Cuando veo que tengo mucho trabajo, tengo mucho estrés, me pongo el despertador a las 5 de la mañana y me despierto tempranito y me lo quito. Y a partir de ahí ya, ya voy ya voy relajado, ya me quedo ya estoy perfecto. Cuando puedo aparte de gimnasio, pero para mí lo que, lo que me lo que me ayuda es madrugar, que estás tranquilo, que puedes centrarte y a partir de ahí me quito me quito los proyectos que sean urgentes e importantes. Justo. El hacer las cosas que hay que hacer, tener las listas casi cuando el resto empieza a, empieza con las sí. reuniones y tal, pero ya, ya has hecho tu curro y tiras. Sí. Qué bueno. Absolutamente. Y, y luego de las reuniones que decías, pues hay, hay un hay un mantra que, que me encanta y que el otro día un, un antiguo colaborador me lo recordó y que es no preparation, no meeting. Toda Está, razón. Hay una reunión, pero no, oye, que no la habéis preparado. No pasa nada. Se cambia la fecha, se cambia la hora. Pero si no es una pérdida de tiempo. O sea, reunión que no está preparada, no, no tiene lugar. Se cancela. Ese es. es muy buen learning porque hay, hay, hay mucha reunión sin puntos del día y eso no claro. puede ser. No, no, no. no. Oye, y, y, a veces, y a veces hay punto del día, pero oye, no me da tiempo a prepararlo. No pasa nada, replanifica. Pero no me voy a sentar contigo si no lo has preparado. O sea, la reuniones para que me presentes esto, no lo tienes, no pasa nada. Replanifica. Ya, para acabar del todo, el todo, José Luis, ¿por dónde te pueden seguir? ¿Por dónde te pueden contactar? Sobre todo si a alguien le gusta esto del retail media por cualquiera de los lados, ¿por dónde puede contactar contigo? Genial, pues oye, a, a vuestra disposición en, en LinkedIn, eh, José Luis Ferrero, en Twitter, José Luis Ferrero. En ambos dos soy bastante, bastante activo y luego menos en, en otras redes sociales como, como TikTok, que estoy aprendiendo de Corti, y, y luego también en, en Instagram. José Luis, todos a seguir a José Luis, una de las personas a seguir, como os decía, nos ha ayudado a muchos y se ha ayudado a muchos en el ecosistema del e-commerce y nos está haciendo ver que a mí me gusta eh, ver esta tendencia a retail media. José Luis, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Y a todos los que nos estáis escuchando, como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.